Y que... Así ah, está bien Y que amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy chingón de estar aquí frente a ustedes una vez más. Estoy en esta ocasión en un pequeño pueblito que voy a hacer experimentación. Voy... Bueno, no experimentación, pero se voy... Estoy procurando como que hacer dinámicas de ir a pueblitos Salir más de la rutina Acostumbrarme a, a hacer cosas diferentes ¿no? Y eso pues está chido Dentro de para salir de la zona de confort y toda la onda Pues está muy cool ¿no? Estamos en el, en el centro de un pequeño pueblito muy bonito Está muy lindo Y tenía muchísimo tiempo que no venía Y la verdad es lindo visitar pueblitos y así Que lo que no, lo que termino viendo Es que no tiene las derrotas como tienen que tener todos los demás pueblitos pero no hay tanto tema está bien, me gusta, está cool vamos a ver qué onda estoy en nada más y nada menos que en Villas del Carbón un pueblito muy bonito un pueblito donde hay donde se vende mucho cuero donde se vende muchísimo muchísima piel y sé que hay lugares muy bonitos que visitar aquí son las 11 de la mañana creo que estamos a buen tiempo para desayunar para conocer el, el centro turístico de, de aquí de Villa y pues bueno Conocer alrededores si es posible Quédense porque van a ver fotos, van a ver videos Van a ver un recorrido muy chido Espero que sí, que todo salga como lo estoy pensando Y pues vamos a ver Qué tan chido está todo esto ¿va? Así que amigos y amigas ¡Vamos allá! Pues bueno, lo que sea de cada quien, encontrarse con este tipo de restaurantes en cada lugar, en cada espacio donde haya disponibilidad para poner restaurantes o pueblitos en este caso, es muy curioso encontrarse con este tipo de temáticas en restaurantes. Y está muy cool, porque eso dicta de que Harry Potter, la saga de Harry Potter, literal está hasta las esquinas más... Es, es, Esquinosas. esquinosa Esquiloso. Pequeñas curiosidades que no pueden pasar desapercibidas. Al ratito vamos a ver si podemos entrar, bueno, comemos aquí y a ver qué tal está. Va. Vamos disfrutando de este video. Chao. Ahorita lo que vamos a realizar es una gran caminata que ya llevamos desde Villas del Carbón y ahorita vamos hacia Presa del Llano. Nos dijeron que está muy lindo. El tema es que sí está un poquito retirado, pero bueno, es parte de la aventura que de vez en cuando uno puede darse, lujitos que se pueden dar y está chido. Va. Según el mapa nos marca dos horas, vamos a ver qué tal y pues a ver qué onda. Yo opino que sí está. ¡Ah, mira, güey! Hemos, hemos llegado a un lugar muy bonito. Es una pequeña iglesia. Estamos aquí en San Jerónimo, Zacatexpo. Y pues bueno, está bonito el lugar. La verdad es muy lindo este espacio. Y pues bueno, me imagino que este es el centro de aquí de Zacatexpo. Y se llama San Jerónimo. Me imagino que es la colonia o es el pequeño pueblito. Y está muy lindo, la verdad. Aquí otra vez tenemos la iglesia como pueden ver está muy linda y allá de ese lado tenemos un kiosco pequeño más para allá y está muy bonito creo que para fotografías aquí queda muy lindo oh, y de este lado tenemos una pequeña fuente que igual está linda y yo creo que aquí unas sesiones muy bonitas podrían salir y del otro lado creo que vamos a caminar un poquito más para allá atrás Así literal para atrás <risa> Unas tomas muy lindas Eso lo quiero apostar Y quiero hacer un par de fotos también Para que vean de lo que estoy hablando va Vamos a pausarle tantito aquí Y continuamos con esto pues bueno, ya llevamos una hora caminando vamos a entrar al bosque, parece que vamos a entrar al bosque y a ver qué tal, creo que ahí estaría bien vergas hacer un par de fotos, unas cuantas fotos porque bueno, como saben me gusta muchísimo lo que es el bosque, me gusta muchísimo la naturaleza y pues está muy bonito pues. la verdad está chido y pues cada, de vez en cuando está, está cool este tipo de aventuras y todo el rollo bueno hasta aquí va mi reporte estamos en una escuela villas del Carbón y parece, tiene cinta como si fueran de cabañitas y todo eso muy muy bonito lo que también me ha gustado mucho estar aquí bueno caminazo de esto es ver las casas que hay el estilo, todo el ambiente como la construyen y así está muy padre porque son más que nada como cabañitas y todo, y quedan muy lindo. y pues bueno amigos, esto es a lo que me refiero cuando vienes caminando, es lo que me gusta hacer porque encuentras lugares así de bonitos, vistas así de hermosas y es lo que hace que vaya valiendo la pena bueno ya hice, hice un par de fotos aquí. Sigamos con el video. Sigamos con esta caminata. Chao. Pues bueno, amigos y amigas. Ya estamos en medio de la aventura. Ya al fin estamos en medio del bosque. Y pues aquí está muy cool. Es lo que estaba buscando, lo que quería ver y a lo que quería llegar. Hola, la tal? le cobramos ah. entrada, son 30 por persona. Aquí ya está por No, Hay que ponerla, ¿verdad? Sí. Ah. Ah. Aquí, así está... Sí. Pues ya, llegamos. Ah, mira tío. Ah, todo está por acá, no, güey. No, mames, ¿No? qué chingón. A ah, huevo pues supongo que esta aventurita va a empezar al fin, al fin después de tantos minutos de video estamos en bosque estamos aquí en ambiente natural y la verdad estoy emocionado a ver qué nos espera y pues nada agradecemos también al shop que nos dio Ray y así porque si es un ramito del que llevábamos si es un tramo y pues ya al mí nos, nos, nos tiraron para ahorrarnos el viaje todo chungo <risa> gracias y pues ahorita le voy a cortar aquí para hacer la parada y la edición mágica de aparecer en otro lado así mágicamente se llega a este presa presa presa llano no presa llano aquí a presa llano y está güey hermoso me quedé impactado, ya creo que ya había venido antes, ya había venido hace años, pero no lo recuerdo así está bien bonito, güey. no mames, está chingón, pues bueno, tenemos aquí atrás botes y todo el bosque o sea, está chingón, vamos a seguir caminando a ver qué tal está y pues vámonos, chéganme los chingones y la chingona, cámara Ah, oh, ¡No te alejes tanto! wey ¡No mames! ¡Aguanta, güey! Que le duele a romper. ¡Aguas! Oh, wow. ¿Se ¿Sí está grabando? ¡Grabanlo, grabanlo! Pues bueno, la verdad estoy impactado, estoy emocionado, me gustan este tipo de lugares, naturaleza. Ayuda demasiado a que, de re, a que si estás estresado, si tienes ganas de escaparte, creo que este tipo de lugares ayuda un chingo porque no se escucha muchísimo ruido. Lo único que se escucha es el viento, aves y cocodrilos por ahí abajo. Y pues la verdad está muy bonito está hermoso, mucha naturaleza, era, esto era justamente lo que yo quería llegar a encontrar que desde hace ratito le estoy diciendo a mi amigo que que bosque es lo que quiero, que bosque era lo que quería encontrar y pues aquí lo tengo para allá, para allá y para cuyá, está chingón, la verdad venía aquí a presa de llano después de muchísimo tiempo, que si sí me acuerdo realmente que si sí vine hace tiempo cuando no sé, pero ya tiene muchísimo ...y nunca había llegado a esta parte de este lado... ...y se ve muy bonito... ...ustedes lo están viendo... ...tenemos una, un paisaje muy panorámico hermoso... ...y todavía nos falta subir... ...allá... ...y caminar más para allá... ...a ver qué tanto más podemos encontrar... ...pues bueno, espero que estén ustedes disfrutando de este viaje... ...si tienen la oportunidad de darse una escapada... ...ya sea mochilero que es... ...como nosotros nos venimos... ...háganlo, diviértanse, salgan, exploren güey vieron que también encontré lugares bonitos para hacer fotos y todo y es lo que me gusta, por eso disfruto caminar y pues siempre te encuentras con algo chingón, ¿sale? sigan disfrutando de este video, espero que les esté gustando muy verguita, ¿no? Ándale, ándale. Eso. No mames, güey. ¿Cómo le explico a estos chicos? <risa> ok, estas personitas Chicos, chicas que me están viendo Pues... Sí, están a punto de ver una situación Algo embarazosa de mi parte Algo peculiar, algo Que no estás acostumbrado a ver en este canal Que pasen cosas raras Que pasen cosas más allá de lo... De lo vidente Pero pues era una excursión Que me aventé con un amigo, así que Tenía que... Pa que tenía que compartirlo, ¿no? Sí, antes ya me había, como pueden notar, en este fotograma está empapadísima mi pierna. Así que sí, ya estaba empapado, ya me había pasado una desgracia y estaba a punto de ocurrir otra desgracia. Esta o sea aquí de diferencia de que esta sí quedó grabada, la otra no. Pero bueno, sé que te vas a quedar con un buen sabor de, de boca con este video. Con esta, este pequeño fragmento que va a pasar Así que Solo y sencillamente Disfrútalo ¿Va? ¿Qué más queda? Disfrútalo Sí. No, güey, yo digo que te sientes porque estás desnivelado Para que cruces... ¡Cuidón! ¿Qué, güey? ¿Por qué, güey? ¡Ay, no mames! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué hermoso, güey! Yo sé. ¡No mames! Pues bueno, la verdad, valió la pena subir. Vean, güey, o sea, qué bonito se ve todo acá atrás. Está muy chingón. Está hermoso. Quedo satisfecho de esto. Vamos a seguir subiendo un ratito más. Por 30 minutos. Verga. Ver por 30 minutos más y ya, vemos qué pedo. Pero está hermoso el lugar, está chingón Pintamos toda la casa sin dejar caer una sola cosa en... ¡Qué hermoso! Era por allá Pues bueno amigos, eh, la verdad Quedo mm, emocionado, feliz, mojado, divertido, alegre O sea, pasaron muchísimas cosas en esta caminata Las cuales disfruto mucho Y la verdad... ¡Qué chingón! El lugar, la caminata, la vista, el bosque, el ambiente, la naturaleza Pues a mí me gusta, me tranquiliza, me ayuda a relajarme mucho Y qué mejor que hacerlo en compañía de personas importantes La verdad que chingón Y pues bueno, ya para no alargar más este video Espero que les haya gustado esta caminata, estas aventuras Que se hayan muerto de risa con lo que hayan Pasó en toda la caminata, eh, pero bueno, es parte de la aventura, ¿no? Divertirse, pasarle chingón con la gente importante y todo, y sobre todo conocer, aventurarse, ¿va? Cuídense mucho, den la manita arriba, suscríbanse, y por cierto, anunciando ahorita que ya tengo nueva tienda de, de internet, una, una tienda de.